Y el proceso de vacunación de San Francisco. Iniciamos de nuevo hoy la aplicación de la primera dosis de vacuna Sinovac. Eh, estamos trabajando ahora mismo en la Capilla de Alta Gracia, Centro Médico Doctor Ovalle y, y la Capilla Juan 23 de la Catedral de Santa. Mañana estarán abiertos todos los puntos de vacunación. Y el sábado ahí iniciamos con la aplicación de la vacuna Pfizer para mayores de 12 años de edad. es relación a la ocupación de camas sí. Tenemos un 72% de ocupación de camas COVID, la positividad se mantiene en un 15% o cuartos y el 40% de los ingresados en camas COVID pertenecen a la provincia de nagua Salcedo y la provincia de Cucu. Todos. Los, todas las actividades que produzcan aglomeraciones de personas, llámese bodas, cumpleaños, galleras, están todas prohibidas por el momento hasta que el ministerio tenga otra disposición. Todas las actividades, las actividades deportivas como torneos, están prohibidas. No está prohibida la práctica del deporte en sí. Pero la aglomeración de personas en las ganaderías sí está bien.